Buenas noches, pues no se cumple el primer objetivo de, de la institución que era clasificar directo ¿Cómo lo deja eh, o qué sensación tiene de jugar nuevamente el repechaje? Sobre todo después de dos partidos sin anotar gol Bueno, si tomamos como vos decís, bueno, buenas noches primero este, Sin hacer un análisis de lo que marcó el equipo hoy este, De lo que fue a buscar, de las situaciones que creó, la amarramos los goles a veces se hacen y se dan este, En definitiva, obviamente que estamos con la tristeza porque queríamos este, ganar. Creo que hicimos los méritos. El equipo salió a buscar, generó situaciones. En el primer tiempo teníamos que haber terminado 2-3 a 0, este, pero la amarramos. Y como siempre digo, uno puede entrenar hasta la situación de gol. Después, el que define es el futbolista, ¿no? por más que uno le explique la manera que se define. Pero la verdad, tengo que felicitarlos porque permanentemente fueron abocados, fueron al frente. Y bueno, se dan un partido cada, cada tanto. ¿no? No, no, no pudimos traducir en la red todo lo que generamos, más allá que ellos nos... nos no generaron ninguna situación en el juego aéreo que sabíamos que podía pasar, o en alguna jugada fuertita como la del primer tiempo que fue un rebote quedó solo. Así que seguramente si seguimos por esta línea, lo que tenemos que mejorar, obviamente que para marcar diferencias son los goles, ¿no? inclusive el partido anterior, que no generamos tanto, también generamos mucho más que el rival, pero en definitiva no, no, no pudimos ganar. Este, así que nos deja tranquilos. La entrega, la actitud, el fútbol por el momento que fue muy bueno, a pesar de que nos enfrentamos a un equipo que puso línea de 5, 4 volantes por delante y prácticamente defendía con mucha gente. Y bueno, este, es un equipo muy joven el nuestro, a veces nos faltó un poco más de tranquilidad, pero indudablemente estamos con, con muchas esperanzas para el próximo partido. Y hay un equipo con muchísimo futuro, por la juventud que obviamente hay, ¿no? Adelante, Adelante, Daniel Velasco. ¿Cómo andas, profe? Buenas noches. Buenas Oye, noches. profe, preguntarte qué es sensación o, o cómo te deja el arbitraje de esta noche. Me parece que en el primer tiempo hay al menos dos jugadas que se pudieron sancionar como penal, dos jugadores de Puebla que se pudieron haber ido expulsados. No sé a ti cómo te dejó lo de hoy de Eric Jair Miranda. No voy a hablar más de los arbitrajes porque después la liga te multa. Entonces, el que tenga que tomar medidas. Yo la verdad no, no hablo mal este, porque después nos hacen... Repitan nos multan a nosotros y uno no puede expresarse, a pesar de ser los protagonistas del fútbol. Uno no puede brindar una opinión, porque si lo brinda con respeto, no creo que esté defendiendo a nadie porque todos nos equivocamos, pero después cae la multa, así que no me voy a eso. Gracias, profe. Sí. adelante, Fernando Arellano. Gracias, Aldo. Profe, buenas noches. Fernando Arellano para Socradictos MX. ¿Qué tanto les pega anímicamente el no pues, clasificar directamente a la liguilla? Y considerando también esta parte de la falta de gol en los últimos encuentros, ¿qué crees que le falta todavía a tu equipo? No, no nos va a pegar nada porque tenemos... dependemos de nosotros, no, no es que, o sea, jugaron un gran partido, eh, lo tengo que felicitar. Eh, este, obviamente nos falta traducirlo en la red, que no es poca cosa, pero tenemos que seguir trabajando. Eh, este, eh, que dependemos de nosotros, vamos a jugar de locales el fin de semana que viene y si repetimos la actuación de hoy seguramente el fútbol tiene una lógica a veces lo que sucede en la situación de hoy eh, así que vuelvo a insistir ¿no? todos nos tenemos que ir satisfechos contentos por lo que mostró el equipo no, no, no, no contentos, repito, por el resultado porque queríamos ganar pero seguimos dependiendo de nosotros ¿no? e insisto que jugaron un gran partido contra uno de los equipos más expedientes que en ensució en muchos momentos el partido tiene mucho oficio es muy complicado eh, y bueno este, permanentemente buscamos no, no, no, no, no nos escondimos este, en pos de resultados si sí nos preocupa obviamente la situación es igual que Marramos no, no voy a esconder eso este, porque tuvimos este, muchas y en definitiva es por donde se ganan los partidos pero seguramente estoy convencido que son rachas que, que, que tienen los delanteros y que bueno tenemos que perfeccionarlas para traducir en el marcador pues, la situación. Adelante, Adelante Orlando Castellano. Gracias Aldo, buenas noches para todos. Buenas noches, profe. Buenas noches Orlando Castellano, servicio informativo deportes. Profe, si bien lo dice hoy, el equipo no está jugando mal porque hay que decirlo, ¿no? porque se ve y lo plasman dentro del campo de juego, pero lo que usted dice, que es la falta de Dios, lo que no les ha llegado a dar los, los puntos necesarios para haber estado en los primeros cuatro de la tarde. Hoy en día eh, podemos poner a Santos en la posición que está como un buen candidato a, a estar en la siguiente fase de la liguilla estaremos de el 8, seguir, más allá de, independientemente de saber de privar si es Querétaro o sea Pumas. Pero por lo que viene mostrando puede, podemos decir que Santos puede lograr esos objetivos que poco a poco lo va, lo va logrando con, con todo lo que tuvo durante la temporada, las bajas y que ya van llegando a más chicos que se van este, sumando que ya no hay tanto lesionado. ¿Se puede ver ya el mejor Santos en esta lujilla? Bueno, eso esperemos. ¿no? Por más que se han sumado algunos jugadores lesionados, no están en su mejor forma por falta de tiempo. ¿no? Obviamente este, tuvieron mucho tiempo parado y eso se siente en, en, en, en el ritmo, en el juego de los, de los futbolistas. ¿no? Este, hemos acelerado un poco su proceso, pero vuelvo a insistir, si nosotros repetimos actuaciones como la de hoy, este, seguramente vamos a tener la oportunidad de ganar. Enfrentemos a quien enfrentemos. ¿no? Cualquier equipo de la Liga, este, Vamos a generarle dificultades, y seguramente muchos no nos van a querer enfrentar, pero vuelvo a insistir: para mí, hicimos un, un gran torneo este, por todas las problemáticas que se sumen con una cantidad de jugadores, por todos los chicos que han debutado. Hoy Campos jugó un gran partido, este, bueno, una cantidad, no me voy a poner a enumerar. Este, nos faltó traducir en el marcador las ocasiones que, que debíamos tener, haberlo concretado porque fueron situaciones algunas muy propicias para convertir, otras las sacó el arquero, otras pasaron muy cerca, hubo una muy dudosa cantidad en el área de ellos. Este, vamos a tratar de seguir elevando el nivel de, de lo colectivo y lo individual, pero me deja tranquilo, repito, la actitud, las ganas y por el momento el fútbol no contento porque queríamos ganar y ya tener asegurada la posición entre los cuatro. Pero seguimos dependiendo de nosotros este, y bueno, seguimos teniendo situaciones. Lo que debemos hacer es corregir, este, mantener algunas cosas y corregir otras. Y como trataba la de estar no terminamos, jugando prácticamente con seis delanteros, ¿no? Este, y, tenemos, y, y siempre con el control del, del partido, el peso, fuimos, seguimos buscando. Okay. Y, bueno lamentablemente, hasta el final, seguimos marrando en una situación muy difícil. Cerramos, Cerramos contigo, Maribel Rangel Gracias, Aldo. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. El día de hoy, bueno, no se obtiene el resultado que ustedes querían, que era el triunfo, pero bueno, yo quiero preguntarte, la afición estuvo en todo momento apoyando al equipo. Uh -huh. ¿Qué mensaje le puedes dar precisamente tú a toda la afición de Santos que, bueno, en estos momentos está ilusionada porque Santos puede estar nuevamente en una línea. Bueno, y también los jugadores terminaron aplaudidos, ¿no? Al final por la gente, cosa que reconociendo el esfuerzo y el buen fútbol por el momento. ¿no? Este, pero, no, no, aquí nadie especuló, ni hoy, ni en ningún partido. ¿no? Siempre, repito, este, fuimos a demostrar en cualquier cancha porque nos tocó traer alguno partidos de visita, pero fueron por errores y la mayoría de ellos merecimos ganar. Así que por nuestra afición, este, seguramente nos vamos a matar en poder darle alegría a la gente, que en definitiva es para quien trabajamos. Y, y bueno, por sumar este, eh, triunfo, estamos muy deseosos, los jugadores estaban cansados, pero muy golpeados en el vestuario porque no, no pudieron ganar. Les dije que mantuvieron la tranquilidad porque se habían brindado enteramente. Así que no me cabe ninguna duda que cuando nos toque jugar el próximo fin de semana los jugadores se van a matar y vamos a tratar de darlo por nuestra afición y por ti Guerrero que seguramente este, vamos a salir a buscar el partido y a darle la clasificación. Por lo menos nos, vamos a dejar hasta la última gota de sudor y vuelvo a insistir. Este, nos vamos a tratar de transformar para tratar de ganar el partido de las cosas que no hicimos bien que es la definición. Gracias.